Muy buenos días, esta vez me encuentro con el profesor Alejandro Romero Otro colega de la Universidad Católica Unidad Pedagógica Carapeguá, Con quien estaremos conversando sobre el aprendizaje basado en proyectos ¿Cómo estás profesor Alejandro Romero? ¿Podrías hablarnos de tu especialidad o formación académica y en qué área estás trabajando o trabajaste? Buen día, buen día doctor Luciano Bien, sin problema. Eh, mi preparación académica viene a ser licenciatura en análisis de sistemas y me desempeño en el ámbito profesional como analista de sistemas, haciendo desarrollo de sistemas informáticos. ¿Y qué asignaturas en enseñar en la universidad? Bien, eh, con el tiempo que ya vengo desempeñándome como docente allí en la universidad, ya he pasado por algunas, como ser base de datos, programación, hasta ingeniería de sistemas y informática, que dentro de sus, eh, como se dice, informática 1 2, llegado al 8, me tocó realizar algunas, eh, algunos trabajos de extensión justamente con los alumnos del último semestre de la carrera. Sí, tenemos conocimiento de que has implementado el aprendizaje basado en proyectos. ¿En qué asignatura desarrollaste eso con los estudiantes, profesor? Específicamente en la asignatura informática 8. Esta asignatura nos permite realizar desarrollos eh, como páginas web y demás. Y una de las herramientas que justamente utilizamos con los alumnos además de los lenguajes que teníamos asignado como php, java, script, css, eh, también nos permitía realizar usos de manejadores de contenido. Habíamos elegido algunas y lo habíamos estudiado en sus distintos componentes y como grupo cada alumno podría realizar una, una parte de, de, de la página propiamente. Muy bien, ¿y podrías mencionarnos o describirnos brevemente en qué consistieron esos proyectos? Bien, eh, nos tocó trabajar justamente en la comunidad allí eh, local, Carapeguá. Nos tocó trabajar con la Asociación de Calzadistas, con, los, eh, con la Asociación de Artesanos y mismo con la municipalidad. Muy bien, ¿y...? consistió en crear páginas web a esos grupos o en qué consistió? Asimismo, eh, como elegimos pro construir página web individual a, a los integrantes de la asociación, tanto de calzadista como también así a los artesanos. Eh, cada, digamos, dueño o propietario eh, tenía un grupo asignado quienes Hicieron su trabajo de campo específicamente haciendo los análisis, la investigación correspondiente. que hace? que hace esta, digamos, esta empresa? Y basado en eso, eh, venían al laboratorio y preparara, preparaban cada una de las, eh, para cumplir con las necesidades del cliente específicamente. Eh, los estudiantes se dividieron en pequeños grupos para realizar este trabajo, este proyecto? ¿Puedes hablarnos un poco cómo se organizaron con los estudiantes? Bien, eh, como en la materia, tratamos de que los alumnos, además de conocer el trabajo en sí, el conocimiento de la materia, también se pretende a que puedan trabajar en equipos. Tal es así que se agrupaban en dos o tres personas, tres alumnos por grupo y cada uno de estos empezaban a hacer su correspondiente trabajo. Y para cerrar el proyecto, ¿los estudiantes presentaron el trabajo ante un grupo, ante la comunidad? ¿Cómo fue el, el cierre o el trabajo final? Bueno, había, hay un proyecto, un par de proyectos vendría a ser eh, que no hablamos aún, que trabajamos con la Municipalidad de Carapéhuá y la misma habíamos replicado con otro grupo, eh, una comunidad un poco alejada, allá en el departamento de Itapúa, específicamente la Municipalidad de General Delgado. Eh, este trabajo justamente se, se pretendió hacer lo que hoy conocemos como gobierno electrónico, utilizar la tecnología, eh, utilizar la informática para que el, la comunidad en sí tenga una como se dice, una parte, una participación en cuanto a, al gobierno de, de turno, digamos, de, esa, de esos distritos, en cuanto a, por un lado, conocer lo que la, el municipio en estos casos hace y además hay una había un apartado en especial en donde eh, la comunidad en sí también tenía su voz en cuanto a algunas decisiones que se podría tomar, como decimos, la participación ciudadana en este caso se había hecho eh, a través de estas de esta parte bien y qué dificultades tuvieron ya sea vos como profesor tuviste alguna dificultad y los estudiantes podría hablarnos sobre esas dificultades las dificultades podría o, o han sido bastante básicas en el sentido de que eh, los alumnos estaban preparados como para salir ya al campo y Encontrarse con diferentes tipos de usuarios, algunas que, que participan, que colaboran y otros que se vuelven un poco, como decimos, vulgarmente real, eh, reacio a dar su información porque son celosos de lo que ellos realizan. Y para que el alumno, en este caso, pueda realizar su trabajo, deberían contar con la información de, del cliente y esta, como decía ellos, algunos no querían dar eh, ciertas informaciones que son necesarias justamente para poder realizar el trabajo. ¿Y cómo evalúas eh, la metodología de proyectos como una metodología didáctica? ¿Consideras que es una metodología que brinda buenos resultados? Los estudiantes aprenden, aplican los conocimientos teóricos en la práctica. ¿Cómo evalúas Y así como ya mencionas... Eh, estos trabajos hace de que el alumno pueda poner en práctica sus aprendizajes teóricos y no solamente de la materia que me toca a mí, sino más bien un trabajo en la cual ya necesitan los conocimientos de otras materias. Es así que ellos integran todos los conocimientos acumulados hasta incluso desde el inicio mismo de sus carreras y este... Viene a ser su primera experiencia como los profesionales que van a que van a ser cuando termine la carrera. Ya que pone en marcha realizar trabajos eh, reales, con clientes reales y en situaciones reales. No sé si cabe mencionar acá una experiencia que, que tuve con un grupo de alumnos. Sí. Eh, decía este grupo de alumnos, y es clásico que a veces ellos dejan todo para última hora, pero en este caso en particular, eh, llegado a sería dos o tres semanas antes de la presentación del trabajo, eh, se daban cuenta de que esta vez no podían decir, no, yo no puedo a esta fecha, voy a pasar a la siguiente, ya que la, el trabajo final se presentaba eh, en, un, en un acto ante públicos reales que serían sus clientes reales se daban cuenta de que no podía hacer lo que algunos lo hacen en la práctica y decían bueno esta vez tuve que eh, por la pérdida de tiempo que tuve trabajar de noche trabajar de fines de semanas para ponerse al día y hasta algunos eh, decían de que la experiencia real que tenían eh, era bastante como decían ellos es fantástica porque eran su primer contacto real, con clientes reales, con situaciones reales, y se dan cuenta cuán importante es hacer el trabajo porque ya le estaba introduciendo en la vida misma del profesional. Sí, y puedes mencionarnos tu papel como profesor, estuviste monitoreando, eh, orientando, facilitando a los estudiantes, ¿cómo fue ese proceso? Describir de tu rol. Y más allá del, del papel de docente, en este caso uno actúa eh, también de monitor para que los trabajos se hagan a fecha, eh, ya sea para obtener la información del cliente, eh, uno actúa como decimos el, el, el administrador o el, del, del proyecto propiamente, y si había algunos inconvenientes, ya sea por, por, por, por falta de comunicación o faltaba herramientas, uno tenía que proveerlo para que ese grupo o ese alumno no, no, no vaya retrasado con respecto a otro. O sea que más allá del papel de docente de capacitarlo, uno actúa como un... Eh, como podría ser la palabra, sería el que administra esta situación. Facilitando los problemas que hay o visibilizando antes cuál situación se puede presentar y esto se les facilita a ellos a fin de que pueda llevar a cabo el, el, el trabajo a tiempo. Y si, y, y si ahí también eh, a veces hay cuestiones técnicas que, que por ahí desconoce, que falta de, de, de, de instalar algunas herramientas para su desarrollo, también facilitarle ese tipo de, de, de acompañamiento. Y como profesor ibas evaluando el avance, cómo, cómo acompañabas el avance, porque eh, imagino que el proyecto tenía varias fases y lo, los estudiantes presentaban así informes parciales o comentaban en clase ¿Cómo, cómo se hizo ese seguimiento a los avances. Así como mencionas, esto es un proyecto, lógicamente se hace un plan, eh, se, se pone los ítems o las actividades a, a realizarse y los tiempos que deben realizarse. Con un cronograma de actividades, incluso eh, como proyecto mismo, también se evalúa el presupuesto que ellos estarían eh, utilizando y como proyecto propio esto se, se va controlando de acuerdo a cómo van avanzando. Y vuelvo a decir, hay eh, ítems que se preparan para la evaluación y se van punteando y como decimos el checklist, si va avanzando si va retrasándose y ahí uno entra eh, como para poder guiarle, eh, hacer un poco de eh, retroalimentación si es necesario eh, si está desviándose de la, del cronograma previsto, entonces ayudar a reorientarlo y, y, y a que vaya caminando como para que pueda terminar en tiempo y forma Muy bien Finalmente deseas agregar algo más profesor que se me haya escapado. Y más que agregar es eh, que este tipo de, de proyecto, este tipo de trabajo, eh, considero que es muy importante en la vida del estudiante y seguir implementándose para que los alumnos tengan prácticas de este tipo de trabajo previa a su elaboración de tesis, lógicamente, que es el final, la conclusión de su carrera. Muchas gracias, profesor. Te agradezco por compartir con nosotros tus conocimientos y tus experiencias. Gracias a vos por darme esta oportunidad, profesor.